Hola, aquí les saluda su querido y precioso Nintendo GT. Si sé que a algunos no les gusta que use lo cuendo, y es que a mí tampoco, pero no tengo con qué más hacer los vídeos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre las copas de LC de Mario Kart que fueron agregadas hoy o ayer, dependiendo de cuando suba este vídeo. Pues bien, aquí vamos a decir lo malo, lo bueno, y lo intermedio. Otra cosa que cabe por aclarar es que este es mi criterio. Si no estás de acuerdo con él, dímelo en los comentarios. La opinión es de cada uno de nosotros. Así que sin nada más que decir, empecemos con este vídeo. Nosotros los fans le pedimos a Nintendo con todas nuestras fuerzas que agregara o Monte Chocolate de Nintendo 64 o Centro Cocotero de Mario Kart 2 y, y si, nos escucho agrego los dos el primero que vamos a criticar es uno que me hace mucha ilusión tenerlo por fin en un remake aunque no tenga Switch pero bueno. Y ese es Monte Chocolate, aquí pudimos ver que Nintendo alargó un poco más la pista eso no me gustó mucho porque hace que se pierda un toque de nostalgia pero por lo demás se me hace muy bueno que lo hayan agregado. La niebla que también estaba en la N64 la pusieron ahí también la gente espectando la carrera desde lejos hace que las cosas sean mucho mejor, aquí les va una comparación de las dos pistas. Bueno aquí estamos otra vez y como pudieron ver tiene cosas un toque diferentes ahora lo bueno y lo malo, algo bueno es que hayan puesto a esos Cupatrupas y esos Shy Guys le da un toque de emoción otra cosa es que las rocas funcionan perfectamente y no tienen colisiones extrañas como otros Mario Karts, malo es que hayan reducido la niebla porque ya no se ve tan tenebroso como en la N64 y otra cosa que no me gustó mucho es la alargación de la pista porque como ya dije le quita un poco de nostalgia esa cueva me encanta, su iluminación los murciélagos y todo eso pero no me convence mucho. Bueno el monte chocolate le doy un 8 de 10. Ahora vamos con París o la pista esa de Mario Kart Tour. Yo nunca jugué Mario Kart Tour así que no puedo decir mucho sobre esta pista pero miren la comparación ustedes mismos. Bueno la pista me gusta mucho es muy buena otra cosa que me gusta mucho de esta pista es que el escenario cambie en la última vuelta le da un toque más frenético y Buneo no puedo decir mucho pero le doy un 7 de 10. Y vamos con lo bueno y lo malo, lo bueno es que la pista tenga distintas variaciones dependiendo de la vuelta en la que estén, en el Mario Kart Tour depende si tú eliges la 1, 2 o 3 si estoy equivocado alguien que juegue Mario Kart Tour que me lo diga en los comentarios, lo malo es el atajo que tiene al inicio que debes guardarte el hongo que te dé para realizar ese atajo. Pero bueno el mapa es muy bueno me gusta demasiado. Ahora vamos con circuito Toad, ese tampoco lo jugué pero esta pista me gusta mucho se ve muy buena a simple vista si no fuera por el maldito Toad, pero bueno me encanta cómo se ven esos globos de Toad le dan un toque muy bonito a la pista y bueno en esta pista no hay mucho que decir es casi igual a la original, ahora vamos con lo bueno y lo malo de este mapa. Lo malo esto es toda una mentira, ahora sí lo bueno es que la pista se asemeja mucho a la original de 3DS y es muy bonita en aspectos ya que contiene muchas cosas coloridas y además ese atajo que está ahí me gusta muchísimo. Lo malo son algunas curvas del mapa que yo veo que son un toque difícil este realizar para alguien nuevo en el Mario Kart pero por lo demás todo está hermoso, le doy un 9 de 10. Ahora vamos con la mejor pista de todas la que si o si Nintendo tenía que agregar o si no la compañía caía en bancarrota, y ese es Centro Cocotero uno de los mejores de SDLC, aún no he tampoco jugué el Centro Cocotero, ni el Mario Kart Wii en total, me gusta mucho su aspecto tan colorido. Si crearan un y yo iría no importa qué, pero bueno volviendo al tema está muy bueno este mapa es de los mejores y si tuviera que decir si algo está mal en este mapa serían los Shy Guys del final que van en sus carritos, ya que dan poco espacio para curvar, y es todavía peor si tienes un carro con mala conducción. Pero bueno yo le doy un 10 de 10 ya que es el mejor de todos, ojalá que les haya gustado el vídeo la segunda parte estará en el canal de Tix, vayan y suscríbanse, bueno nos estamos viendo gente adiós.